Sí, muchísimas gracias. Toda una controversia ha generado la obra o parador fotográfico que está ubicada en la salida Santo Domingo, como se le conoce de esta ciudad del Jaya. Y nosotros quisimos salir a las calles para escuchar la opinión de la gente en torno a esto. Escuchemos. No me he dado cuenta de eso, ¿no? No, lo visto? No, no me he fijado exactamente. No lo he visto, no lo he visto. No. Ay, muy, muy hermoso, muy hermoso está eso. Gracias, síndico. Estamos bien, no tiene la ciudad como la queríamos ver. Muy bien, está bien. Eso está muy bien, porque estamos llegando aquí a San Francisco Macorís, en la salida. Sí. Que eso está muy bien. ¿Tú no me dices? Sí, está muy bien. Está bien eso ahí. Excelente. No, no, no, no lo entiendo eso para allá. ¿no? está. ¿Cuál es? El que dice el letrero de Bienvenida a San Francisco. Sí, está importante, sí. ¿Eh? Está importante por lo menos identifica algo. Algo de los, de los pocos que pueden ser políticos. No lo he visto, el letrero. No lo he visto, ¿qué dice? ¿qué dice? No lo he visto. Está bien, está bien, se ve muy bonito, se ve, líder. Está bonito. ¿Qué te gusta? No me fijé bien porque está bonito. O sea, no me fijé bien. No sé qué letrero es. Que dice SPO, 056. No lo he visto. Tengo que verlo para poder decir. No, no, no tengo conocimiento. No lo he visto todavía. Uh, bueno, depende si está bien puesto o no molesta a los autos Excelente. ¿Te uh, gustó? Sí, me gustó mucho. El letrero completo. ¡Adiós! Ah, claro que sí. Eso está bacanísimo ahí. ¿Te gustó? Me gustó, claro, pila. No sabes, bello, bello. Que está muy bello ahí. Sí, eso está bien, está bien. Está bien, sí, Claro, se ve bien, se ve bien ahí. No lo ha visto. Lo no, no lo he visto. No. Eh, ¿Qué significa San Francisco Macorís? Claro. ¿Le, ¿Le parece bonito? Sí, está bonito. Muy lindo. No, todavía no lo he visto. Yo tengo varios días para acá. No me pecate Excelente, yo lo veo. ¿Sú ¿Sú bonito? Se ve muy bien. Muy bien. Excelente. No tengo conocimiento. No. ¿Queda muy bien? Sí. ¿Queda bonito? No me he fijado, mi amor. Está bien eso. Claro, porque así se identifica la ciudad con las personas que van entrando. No tienen ningún problema. ¿Qué te gusta de él? Todo. Bonito. ¿Bonito? ¿Qué es lo que más te gusta de él? Se ve bien en todos los pueblos, a menos aquí. ¿Está heavy? Está bien eso. ¿Qué te gusta del estreno? No, oh, está bien. No lo he visto. Bueno, ¿Está? señores o sea, La democracia, Exacto, la mayoría claro, piensa que está claro, bonito claro, La claro, mayoría de eso es la sí la faltaba era. eso en el pueblo sí.